Los múltiplos son las unidades de medida más grandes que el gramo. Los submúltiplos son las unidades de medida más pequeñas que el gramo. La unidad de masa convencional no es el gramo, sino el kilogramo. Es la única que contiene el prefijo griego kilo. Con base. De la unidad de medida gramo. Y su abreviatura es G. Y considerando un gramo. Del lado de los múltiplos tenemos el prefijo griego DECA. Que va acompañado también con el nombre de la base gramo. Y su abreviatura es DAG. Y equivale a 10 gramos. También tenemos el prefijo griego ECTO. Que también va acompañado del nombre de la base que es gramo y su abreviatura es HG y equivale a 100 gramos el siguiente es Kilo que también va acompañado del nombre de la base gramo y es kilogramo y equivale a 1000 gramos de lados múltiplos tenemos la abreviatura DECI que va también acompañado del nombre de la base gramo y DECI gramo y eh, la abreviatura es DG y equivale a 0.1 gramos continuamos con centi que también va acompañado del nombre de la base centigramo. y su abertura es CG y equivale a 0.01 gramos el mili que también va acompañado del nombre de la base miligramo y su abertura es MG y equivale a 0.001 gramos de la base Hacia la izquierda son los múltiplos y son mayores que el gramo. De la base hacia la derecha son sus múltiplos y son menores que el gramo. Los prefijos griegos de los múltiplos es deca, que significa 10 veces. Y aquí tenemos en decigramo, en decagramo, 10 gramos. Hector. Significa 100 veces. En hectogramo tenemos 100 gramos. Kilo significa 1000 veces. En kilogramo tenemos 1000 gramos. Del lado de los sumúltiplos tenemos el prefijo griego deci, que significa una décima parte. En decigramo tenemos, eh, tomamos la posición del punto y. La primera posición de los dígitos es décimos, por lo tanto es decigramo. ¿sí? Centi significa una centésima parte. En centigramo tomamos la posición del punto y contamos las posiciones. Décimos, centésimos. Por lo tanto son centésima parte. Mili significa una milésima parte. Miligramo. Entonces ponemos la posición del punto. Décimos, centésimos, milésimos una milésima parte veamos el primer ejemplo de múltiplos y submúltiplos del kilogramo aquí tengo una escalera en el centro de escalera tenemos la unidad de medida arriba se encuentran los múltiplos abajo se encuentran los submúltiplos para convertir de múltiplos a submúltiplos tenemos que bajar la escalera y multiplicar por 10 por cada escalón que bajemos para convertir de múltiplos a submúltiplos tenemos que subir la escalera y dividir entre 10 por cada escalón que subamos veamos el primer ejemplo de cómo convertir múltiplos a submúltiplos tenemos 2 decigramos lo vamos a convertir a miligramos entonces vamos a encontrar dónde están los desigramos bueno los desigramos aquí los tenemos en esta parte de acá y después los miligramos y aquí están entonces tenemos que bajar la escalera cuántos escalones bueno vamos a ver uno dos escalones por lo tanto tenemos que multiplicar los decigramos dos veces por 10 entonces tenemos 2 por 10 por 10 entonces tenemos 2 por 10 20 por 10 200 200 miligramos otra forma de hacerlo es que tenemos los dos decigramos y como bajamos los escalones, Vamos a multiplicar por 10 dos veces. En ese caso, nada más ponemos un 0 por cada vez que multiplicamos por 10. Y serían 200 miligramos. Entonces concluimos que 2 decigramos es equivalente a 200 miligramos. Segundo ejemplo: 800 centigramos los convertimos a hectogramos bueno vamos a encontrar primero donde se encuentran los centigramos a ver dónde están los centigramos aquí están los centigramos vamos a ponerlo con rojo centigramos y ahora vamos a encontrar los hectogramos aquí están los hectogramos, por lo tanto tenemos que subir la la escalera. Este, entonces vamos a dividir por entre 10 por cada escalón que subamos. Entonces tenemos 800. Ah, pero primero vamos a contar cuántos escalones subimos. Entonces en este caso vamos a a contarlos. Eso 1 2 3 4 4 escalones por lo tanto vamos a dividir 4 veces entre 10 entonces tenemos 800 centigramos entre 10 nuestro resultado sería 80 centigramos bueno estos 80 los volvemos a dividir Diez, y el resultado sería 8 este es, Estos 8 los volvemos a dividir entre 10 Y su resultado sería .8 Y ya llevamos 3 Entonces lo volvemos a dividir entre 10 Y su resultado sería .08 hectogramos otra forma de hacerlo sería tenemos los 800 centigramos y como lo dividimos entre 1, 2, 3, 4 4 veces entre 10 entonces localizamos el punto decimal y recorremos el punto 4 posiciones hacia la izquierda 1, 2, 3, 4 aquí ponemos el punto este espacio que queda lo lo completemos con un cero entonces vamos a a concluir que 800 centigramos es equivalente a 0.08 hectogramos tercer ejemplo vamos a convertir 3 kilogramos a centigramos bueno, vamos a localizar donde se encuentran los kilogramos bueno aquí tenemos la unidad de medida y aquí tenemos los kilogramos y los centigramos los tenemos aquí entonces por lo tanto vamos a bajar vamos a bajar y por cada escalón que bajemos vamos a multiplicar por 10 bueno vamos a ver cuántos escalones vamos a bajar entonces tenemos 1 2 3 4 5 entonces por lo tanto vamos a multiplicar los 3 kilogramos por 5 en este caso vamos a ver tenemos 3 por 10 por 10 10 por 10 por 10 por 10, 1, 2, 3, 4, 5. Es la misma cantidad de escalones que bajamos. Entonces tenemos 3 por 10, 30, por 10, 300, por 10, 3000, por 10, 30.000, por 10, 300.000 centígramos otra forma de hacerlo entonces tenemos los 3 kilogramos y ponemos un cero por cada escalón que bajemos o por cada eh, multiplicación por 10 entonces en este caso son 5 y ponemos 5 ceros y estos son 300 300 mil centigramos cuarto ejemplo vamos a convertir ochenta mil centigramos a kilogramos primero ubicamos los centigramos y aquí tenemos también los centigramos aquí están y ahora los kilogramos aquí están los kilogramos bueno entonces en este caso vamos a subir la escalera y por cada escalón que subamos, vamos a dividir entre 10 ¿cuántas veces subimos? 1 2 3 4 5 vamos a dividir 5 veces entre 10 los 80.000 centigramos, entonces empezamos con el primero: 80.000 entre 10 y me da como resultado 8.000. Estos 8.000 los volvemos a dividir entre 10 y me da como resultado 800 estos 800 los volvemos a dividir entre 10 y me da como resultado 80 estos 80 los volvemos a dividir entre 10 y me da como resultado 8 y llevamos 1, 2, 3, 4 entonces este es el último lo dividimos entre 10 y me da como resultado punto .8 8 kilogramos otra forma de hacerlo, tenemos los 80.000 centigramos y como se dividió 5 veces, 1, 2, 3, 4, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, dividimos 5 veces entre 10 y entonces localizamos el punto y recorremos el punto 5 veces, 1, 2, 3, 4.